Bueno, vamos a abrir ahora la última parte de la jornada con la conferencia titulada El ocio do silencio, una aproximación a Siberio a Rivas eh, con que Beatriz Ángel de Ildefonso Rodríguez, comisaria de la mostra dedicada a artista que puede visitarse en no un museo hasta el día, próximo día 5 de febrero compartirá su investigación sobre la trayectoria de Siberio Rivas Beatriz es licenciada en Geografía e Historia en las especialidades de Museología e Historia de Arte Moderna y Contemporánea por la Universidad de Santiago, es conservadora de un museo, centro no que va Mencellada desde 1993, donde desenvolve su carrera profesional a Ossie. Además de gestionar como conservadora las colecciones de, de escultura de un museo, o seu campo de investigación fundamental. Eh, arte galega del século XX, y e como tal, ten coordinado y e comisariado numerosas exposiciones entre las que destacamos, las eh, de escultores galegos como eh, Camilo Nogueira, Antonio Dávila, Elena Colmeiro, el eh, eh, propio Silverio. E, También autora de numerosos eh, exhaustivos ensayos, eh, entre los que destacamos, eh, o sea, un libro. Artes y Oficios Escuela de Artistas, eh, publicado año pasado, eh, lo que analiza la repercusión que tuvo en las artes plásticas de finales del siglo XX a Escuela de Artes y Oficios de, de Vigo. Ya, así que remate a su a intervención, eh, realizará una visita guiada a exposición, como ya dijimos, estará también o, o artista, eh, que, o que suporá una ocasión privilegiada de ver la exposición, eh, de recorrer a, a su obra. Bueno, eh, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y ya al final de esta interesante jornada, que bueno, muchos ya muestran cansancio. Bueno, mi, mi intervención, que se titula El Ocho de Silencio, una llegada a Silverio Rivas, realmente podría titularse también como eh, un recorrido de Silverio Rivas en busca de la forma, de la pureza y de la belleza, ¿no? De las formas puras. Eh, una de las características de la obra de Silverio Rivas es la influencia de la, natura, de la naturaleza, algo que él reitera en muchísimas ocasiones. Quizá el haber nacido en Pontareas en, en un entorno rodeado de naturaleza eh, es lo que haya influido mucho en esa atracción y en ese influjo de, de la naturaleza. Las grandes piedras que rodean su, su, su localidad natal como apenado equilibrio, como apenas de un equilibrio o apenas los enamorados son imágenes que con los años eh, que, da, que quedarán en su imaginación y que repercutirán en muchas de sus formas y de sus volúmenes la montaña es algo fundamental para Silverio, además eh, bueno, eh, él fue de, de muy joven, fue montañero, conoce muy bien la piedra y en su etapa, a partir de 1986, cuando se centre en este material, todos esos recuerdos y esas imágenes que él tenía de la montaña se van a trasladar en sus obras La naturaleza como decía, es fundamental como fuente de inspiración y no solo se inspira en ellas, sino que llega a recrearla en obras como las, eh, estas esculturas articuladas que al abrirse reproducen, eh, reproducen la forma de, de los pétalos de las flores ¿no? cuando se abren o la simula también en obras que parece que brotan y nacen como si fuesen plantas. Su forma de, de trabajar, eh, se basa en una constante investigación con los materiales, experimenta con todos, prácticamente todos los materiales. En, es, es un proceso de incorporación, nunca de descarte de estos. Trabaja... El, la madera, el, la piedra, el acero, el yeso, el aluminio, la cerámica, el bronce, ya digo, todo, prácticamente todos los materiales. Y lo hace en un, proceso, en, un, en un proceso, en un diálogo con esta materia, en la que él dice que es la propia materia la que le dice cómo debe ser trabajada. Un proceso de investigación con, constante, buscando siempre la obra perfecta, el equilibrio, la armonía, las formas puras. Y ese trabajo lo realiza en el interior en el, y en el silencio, de, de su taller. Una investigación en la que es fundamental tanto eh, el, las, la, lo, lo, la técnica que le ofrece la tecnología como la sólida formación artesanal que adquiere desde niño en el taller de baristería familiar. Pertenece pues a, esa, a ese grupo de escultores que tuvieron la suerte que, de ser poseedores de una enriquecedora experiencia artesanal formados en sus talleres de, familiares de banistería, de, de, de carpintería o de marmolería, y ese, ese contacto directo, ese, ese aprendizaje, esa formación, contribuye a que su relación con el, con el material sea un diálogo muy personal y que además puedan hacer frente a todo el proceso creativo de, de la obra de arte. Eh, como decía, eh, eh, trabaja en el taller de el taller familiar, cuando él tiene siete años se trasladan a Vigo. En concreto, este está en la calle Bolivia, en la zona de la, del barrio de Casablanca, muy cerca de donde había un taller de un imaginero, que es la primera vez que Silverio ve trabajar a un artista y ve como aquella madera que en su casa se transformaba en, en muebles, allí se convierte en una figura. Esa imagen que, que ve de niño queda almacenada en su memoria pero con los años él querrá ser escultor. Poco después conoce al escultor Camilo Nogueira que también lo descubre trabajando en su taller, en el taller que Camilo tenía en San Roque en Vigo, en el momento en que Camilo estaba realizando eh, en piedra los relieves de la estación marítima de Vigo. Camilo Nogueira será uno de sus profesores cuando él eh, comience a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Vemos aquí algunos trabajos en piedra que realiza con, con este profesor, con Camilo Nogueira. Eh, pero su, su paso por la escuela no tenía la finalidad de convertirse en escultor. En aquel momento eh, la pretensión era convertirse en un buen evanista y aprender las técnicas con las que poder conseguir eh, pues, realizar bien ese oficio. Pero Silverio enseguida eh, se interesa por cómo puede transformar la materia en forma y en volumen y toma la firme decisión de convertirse en escultor. Necesitaba, para ello necesitaba formarse, necesitaba eh, trabajar en... En, en, en el taller en talleres de, de otros artistas el taller es fundamental para para silverio no silverio siempre él siempre me lo decía la importancia del taller la importancia de trabajar en los talleres de, de los artistas que ya tienen una, eh, una formación ya tienen eh, y aprender esas técnicas y cómo cómo trabajan esos materiales entonces en su, su, él quería eh, trasladarse a madrid y para ello solicita una pensión a la Diputación de Pontevedra en 1969. En aquella ocasión eh, no consigue la pensión, pero el, sí que el jurado valora mucho sus trabajos, le concede una ayuda y Sean Piñeiro, que era uno de los miembros del tribunal, eh, eh, le, le, bueno, le ofrece poder, eh, ser, eh, poder ir a su, como ayudante a su taller, algo que Silverio acepta y, y eh, empieza a colaborar en el, en el taller de, de Joan Piñeiro. Eh, en el taller de Joan Piñeiro, él hasta ahora conocía la madera, había conocido el granito con, eh, con Camilo Nogueira, y mm, Joan Piñeiro desde hacía unos años tenía, había eh, hecho una, una fundición en su taller, empezó a trabajar con el bronce, con lo cual Silverio tiene la oportunidad de conocer otro material y cómo trabajar otro material. En, el, en este taller también tiene eh, la oportunidad de poder, eh, de poder ver una muy buena eh, biblioteca donde descubre eh, artistas fundamentales de la historia del arte y eh, nuevos, eh, nuevos lenguajes artísticos y lenguajes también de, de modernidad, de artistas del, del siglo XX. Eh, también con, con, con Juan Piñeiro es, eh, comienza a exponer. En 1969 se presentan, Joan Piñero con un grupo bastante destacado de obras, pero fuera de concurso, a, a la primera Bienal de Arte de Pontevedra. En esa ocasión vemos que esta es la obra que presenta Silverio, es una obra figurativa, como corresponde al comienzo de su carrera, pero empezaba a desligarse digamos, de, de un lenguaje académico y iba buscando eh, unas, unas formas eh, geométricas. También en el taller de, de Joan Piñeiro, eh, él es testigo de, de las tertulias que allí tenían lugar. Unas tertulias en las que se reunían artistas, intelectuales, en las que se unían el interés por el arte con, con, y por las cuestiones sociales y políticas. Es algo muy significativo de aquellos momentos en los que los artistas eh, se reunían en grupos, en colectivos, donde las, donde los intereses, las preocupaciones por el arte se mezclaban con los intereses culturales y con las preocupaciones políticas y sobre todo en, participaban en la lucha antifranquista. Es en ese contexto en el que se forman colectivos como por ejemplo las exposiciones de la Plaza de la Princesa al aire libre, celebradas en, en Vigo, eh, que comienzan en 1968, en las que son los propios artistas los que a, eh, eligen las obras, las seleccionan, las montan eh, y deciden qué artistas merecen esto, o sea, tienen la calidad técnica eh, para poder eh, estar en la muestra o no. Cuentan para ello con el, a través de eh, Ángel Hilarri, que era el conservador del Museo del Prado, con la financiación del, del ayuntamiento. Eh, Silverio participará en estas muestras está, eh, desde 1970 pero la imagen de ese año no la tengo, tengo la de 1973, en la que además estamos viendo la, la obra que Silverio mostró allí. Además de las exposiciones de, de la Plaza de la Princesa, eh, también en aquellos años hubo otras exposiciones colectivas, como las del Instituto eh, Probeiras, unas muestras que tenían también un fin humanitario que consistía en recaudar fondos eh, para la corrección del estrabismo. Estas exposiciones en las que los artistas cedían una parte, cuando venían la obra, una parte de, de, de ese dinero lo cedían lo al instituto, prácticamente todos los artistas gallegos del momento formaron parte de estas, de estas exposiciones, porque aquí además no había, un, no había una selección previa, simplemente la, la voluntad de, de colaborar. Eh, Silverio participa por primera vez en estas muestras de 1972 cuando ya está en Madrid porque ya había conseguido una beca de la Diputación y puede trasladarse allí En Madrid eh, estudia en la Escuela de Artes, eh, de Artes Aplicadas y de Oficios de La Palma en el Círculo de Bellas Artes y gracias a la intervención de Joan Piñeiro eh, consigue entrar como ayudante en el taller de Paco Barón Allí descubre todo lo que él estaba buscando Paco Barón había estado en había estado en, en Londres, había conocido personalmente a Henry Moore, había estado en Nueva York donde tuvo la oportunidad de trabajar con muchas técnicas y con diferentes materiales y desarrollaba una obra abstracta basada en la naturaleza, como le gusta a, a Silverio. Eh, tiene el, el sentido de unidad que Silverio siempre busca eh, en su obra. Trabajaba con eh, piezas móviles articuladas. Es ahí donde eh, Silverio conoce la articulación y además también conoce nuevos materiales como el acero o la resina de poliéster. Todo un lenguaje de modernidad al que también eh, que tenía en, en una importante biblioteca, como sucedió. Con el caso, en el caso de, de, de Joan Piñeiro. Madrid significaba también poder ver exposiciones que, se, que tuvieron lugar en aquel momento, como la de Clio Permerque, y de participar en las tertulias del Café Gijón o del Café Comercial, eh, donde conoció, pues, entre otros, por ejemplo, a Carlos Oroza y que era la que más le gustaba eh, a Silverio. Toda aquella modernidad que él aprende en estos momentos se pudo ver en Vigo en 1971 en su primera exposición en su primera exposición iba a decir antológica, quiero decir que bueno, en su primera exposición antológica es la que tenemos aquí, individual. Allí presentó algunos gustos figurativos, pero ya eh, eh, junto, a, a la, junto a estas obras aparecían obras eh, en un lenguaje abstracto, ese lenguaje que estaba aprendiendo en, en Madrid, ese eh, que irá a lo largo de los años, irá, de, irá depurando, irá depurando volúmenes, irá presidiendo de anécdotas, como él dice, siempre buscando la forma pura la, y la belleza absoluta. Mm. Eh, en aquellas obras en su momento la crítica vio ya una ligera influencia de chillida chillida es uno de sus escultores de referencia al que tuvo la suerte de poder conocer en 1972 cuando chillida estaba haciendo en madrid esta exposición 20 años de escultura en la galería lolas velasco eh, lo conoce conoce la exposición y una de las cosas que recuerda Silverio es lo mucho que pesaban las obras y que tuvieron que reforzar el edificio, como tuvimos que hacer nosotros aquí con su obra. Hasta en eso se parece achillida. Eh, eh, pero esta exposición que fue el evento cultural más importante que hubo en Madrid, uno de ellos, el segundo, también, también Silverio fue testigo de él, que es la inauguración del Museo de Escultura al aire libre del Paseo de la Castellana donde se recoge eh, la, la, toda la escultura, lo mejor de la escultura abstracta española, tanto de la, de la época de la, de la abstracción histórica como de la generación de los años 50. Entre otras obras, pues pudo ver eh, esta obra Mediterráneo de Martín Chirino, una obra organicista basada en las formas de la naturaleza, o esas obras eh, donde es, eh, se ve como eh, la, la parte cerrada y la parte abierta de, las, de Pablo Serrano y sobre todo el, la obra que seguramente más le impactó a, a Silverio fue la Sirena varada de Eduardo Chillida. Una obra que combina las formas rectas y las curvas para crear espacio, una obra que pesa... Eh, creo que son seis, sí, seis toneladas y está colgada del puente de Juan Bravo, una obra realizada en hormigón que sin duda permaneció en su imaginación y fue una de sus referencias cuando perdón, cuando en 1984 le encargan eh, que realice una obra para el colegio de, de Oliveira. Silverio decide hacer esta obra de hormigón blanco, la única en hormigón de toda su, su, pro su producción para colocar en el muro de cierre. Está expresamente pensada para el lugar en el que tenía que estar instalada, porque él quería que se pudiesen ver las dunas, ¿no? Silverio, que estaban detrás de esta, de esta obra. Y eh, pues ella este camino eh, que, hacia sin vuelta, no quiero decir sin vuelta, este camino decidido hasta la extracción, cuando es, es, encuentra su lenguaje, su lenguaje de modernidad, lo, pues lo, se lo vuelve a exponer en la sala Toizón de Madrid en 1972, una muestra en la que ya se puede ver su eh, cómo él trabaja con todos los materiales, allí pues había madera, bronce, acero, inoxidable, poliéster, hierro. Y, eh, y su lenguaje de modernidad se, lo podemos ver en estas formas sinuosas eh, en las que juega con los volúmenes, con el hueco en las que crean esos huecos que desocupan el espacio siguiendo el camino que años antes habían iniciado Bárbara Hedgur o Henry Moore. Eh, eh, este camino hacia la abstracción lo vemos también en estas obras que envuelven el espacio como este caballo de Troya que aquí está eh, como está actualmente en, en su taller del, del que hablaré más tarde y que junto a Formas para una Golondrina formaron parte de la Bienal de 1972 eh, de la Bienal de Pontevedra. En el caso de, de la segunda obra de Formas para la Golondrina vemos que utiliza ese lenguaje basado en la naturaleza. Silverio eh, decide que necesita ir a París, conocer, eh, conocer el arte que se está haciendo allí y su intención era entrar a trabajar en el taller de algún escultor. El problema es que cuando él llega allí se, se entera que allí no, no, en París no, no pasa lo mismo que en España, que para poder trabajar en un taller tienes que tener papeles y te, te tienen que hacer un contrato. Él no tenía papeles, no podían hacer un contrato, no consigue eh, entrar en el taller de un escultor consigue que un ebanista le deje un espacio en su taller para que él pueda trabajar a cambio de que le ayude, pero lo que sí, eh, lo que, lo que sí hace en París es empaparse de todo el ambiente cultural, que le ofrecía, eh, pues, el, por ejemplo, visitar el, el arte moderno, y algo que le impacta especialmente fue la visita al taller de Brancusi. Brancusi había donado su estudio, su taller al al gobierno francés para que, para, que lo, para que lo mantuviese y se pudiese ver. Y cuando entra en el taller, lo que más le llama la atención a Silverio es, uno, que, que todo lo que había allí lo había hecho Brancusi. Otro, la, el, el gran equilibrio, que, que es algo que Silverio siempre busca en, en su obra. ¿no? Y cómo definía la belleza, que es algo que también él busca siempre en su obra, la pureza de las formas puras, el, el respeto por los materiales, el respeto por, por la naturaleza y la valoración del trabajo artesanal. Desde este momento, Brancusi, eh, Silberio reconoce que se convierte en uno de sus líderes, eh, en, en uno de sus guías. ¿no? Y otra, otra de las eh, visitas que tuvo eh, influencia, impactó, le impactó mucho y tendrán influencia en su obra posterior, es la obra eh, de arte, el arte egipcio que ve en el Museo del Louvre. Eh, eh, allí eh, pues, la monumentalidad, sobre todo. Silverio siempre habla de, de la gran escala. De que un escultor que no sepa, eh, dice que un escultor que no sepa hacer obras de gran escala no es escultor. Y, eh, el, y también la perfección del arte griego del arte egipcio, perdón, porque los, es, es un arte pensado para los dioses, con lo cual tenía que ser perfecto. Por eso está perfectamente terminado y pulido. Y es, son esos pulidos que Silverio busca, busca en sus obras. Según el, la historiadora Ana María Olano, el arte egipcio fue fundamental para el desarrollo de, de, la, de la escultura de muchos artistas contemporáneos. ¿no? Dice que sus enseñanzas han sido aprovechadas por escultores como Henry Moore, Chizida o Aris Capor. Como, como he dicho, pues eh, esta estancia en París fue muy corta porque eh, el lebanista del taller en el que estaba él le dice que, bueno, que no puede estar allí más tiempo, que si tiene una inspección puede tener un problema y regresa a Vigo. Regresa a Vigo ya con la intención de, de no abandonar nunca la escultura y emprender un camino profesional dentro de, dentro de la escultura. Y entonces hace, él monta su taller en el taller eh, el taller familiar de carpintería. Se había trasladado a una zona que es de, de San Pedro de Sardoma y en el camino de Quirós eh, habían, allí se habían establecido eh, su padre y sus hermanos. Y en la parte de arriba Silverio monta el taller. Entonces, eh, un taller al que Antonio Gamoeda en su momento definió como una especie de desván, de desván imposible al que se llegaba remontando una quebradiza escalera. Y también se preguntaba Antonio eh, Gamoeda que cómo salían de allí las esculturas de Silverio, porque es que realmente salían como están viendo por la ventana. Eh, en, en, en esta aquí estamos viendo una obra de la que Clar... hablaré después que está en la exposición que se llama Segmento en el momento en que la están sacando para una exposición y aquí Silverio está trabajando en unas esculturas fuente que le había encargado Alfonso Paz Andrade para la Feria Mundial de la Pesca que se celebraba ese año en vivo, unas obras que, que realizó en resina de, en, con fibra de vidrio y resina de poliéster y que tienen como fuente de inspiración eh, la naturaleza en estos años eh, se implica en todo el panorama cultural de Vigo y, y, de, y de Galicia. Participa en, bueno, en exposiciones como las que ya hemos nombrado y en otras como la primera muestra de artistas gallegos de la Sala Grigdo o la de arte joven en Galicia que organizó el Museo Carles, Carlos Masí. Eh, eh, sí. En todas ellas muestra una obra de volúmenes ensamblados. En este momento es la técnica que él utiliza más, que es el, el, el, el, el ensamblaje de, de, de grandes volúmenes geométricos formados por líneas curvas y rectas en este caso son unas piezas de acero y aquí también aquí, está, aquí ya vemos una obra que no, que no está pensada para el espacio público pero sí ya está puesta en el exterior pero eh, la pretensión de Silverio siempre fue crear obras para los espacios para los espacios públicos Silvanio no, no solamente en estos años introduce la escultura abstracta en Galicia y ha reconocido como el, uno, el, el escultor más importante, era muy joven, pero el, el, el que había introducido el arte abstracto, eh, el, el, la modernidad, no digamos, en la escultura gallega. no se, Él no se conforma solo con eso, sino que es una postura que se implicará muchísimo en cuestiones socioculturales, como fue, por ejemplo... El haber, traído, el haber llevado a Vigo en 1974 una exposición de escultura al aire libre en el Monte del Castro, donde se pudo ver a la vanguardia escultórica española del momento, a, a los artistas más destacados y más importantes. Esto surgió, eh, fue una iniciativa que tuvieron él y Ángel Huete, porque en el, en esta exposición se celebra en agosto del 74. Pues en el mes de junio Ángel eh, eh, Huete y Silverio, van a Madrid y ve, eh, tienen la oportunidad de poder ver la primera exposición de escultura eh, al aire libre que se celebra en el Club de Golf Las Matas de Madrid. Eh, bueno, estas exposiciones al aire libre tienen unos precedentes eh, eh, importantes, como la, el que ya he dicho, de... Eh, la, la escultura libre del Museo de la Castellana, o la primera exposición internacional de escultura que tuvo lugar en Tenerife, donde acudieron artistas eh, tanto nacionales como internacionales. Eh, una vez que ellos ven allí eh, esta, esta exposición, deciden que eso tienen que llevarlo a vivo. Entonces cuentan con la colaboración de Paco Barón, que formaba parte de la exposición de Madrid, desde Madrid, y en Vigo, de nuevo, es Ángel Hilarri el que los apoya para que el ayuntamiento financie la muestra. Todo este interés se corresponde con el interés que Silverio tiene por acercar la escultura al público, para que la gente pueda entender los nuevos lenguajes. De hecho, en 1974, él hace la siguiente declaración, dice... En la Venus de Milo, por ejemplo, la mayoría ve una mujer, no una forma, solo la figura, no el volumen, pero pronto estará todo el mundo capacitado para encontrar la belleza en donde esté. Entonces, él tenía una firma intención que era educar, digamos, el gusto artístico de la gente para que pudiese apreciar las obras de arte. En esta exposición, además de que viniesen los artistas de Madrid, no todos, alguno eh, no quiso venir, pero prácticamente vinieron todos, también participaron artistas eh, artistas eh, gallegos, ¿no? como Joan Piñeiro, Cisclo Manzano o el propio Silverio Rivas, que escoge para la muestra esta escultura que forma parte también de la exposición que hoy pertenece eh, al, al CEGAC y que es una escultura de acero formada por módulos ensamblados y desmontados, módulos geométricos ensamblados y desmontados que están muy en la línea de la obra de Chillida. Un tipo de obras que, ya, eh, que él había expuesto pocos meses antes en su exposición de la caja de ahorros de Vigo, donde también expuso esta obra, segmento Pero esta obra en aquel momento no las puso dentro de la exposición, sino que decidió, como vemos en este, en este recorte del faro de Vigo, las pone en la calle. Con estas actuaciones definen su firme convicción de que las esculturas deben de estar pensadas para los espacios públicos y para, el, y para que el público pueda disfrutar de ellas, siguiendo el criterio del escultor Isamu Noguchi, ¿no? que es un firme defensor de, de, del espacio público para las esculturas. Junto a estos módulos ensamblados y esculturas de formas geométricas, en estos años él ta también hay, eh, tenemos que hablar de unas eh, de, de esculturas de formas orgánicas, esculturas biomórficas muy cercanas a la obra eh, de Henry Moore. Una de ellas es, por ejemplo, este fósil, que es una obra, eh, una obra que intenta reproducir esas formas que crea la naturaleza, una obra enorme de 5 metros de longitud, que en, en, en aquel momento estaba realizada en yeso y es la obra con la que cinco años más tarde participará en, en la primera exposición del, del Grupo Atlántica pero el, el, ese material tan frágil y esas grandes dimensiones hicieron que la obra se fracturase en varias ocasiones y entonces Silverio decidió recubrirla de fibra de, de vidrio y resina de poliéster que es como actualmente la podemos ver en su jardín como está aquí esas esculturas orgánicas las hace también en otros materiales, como por ejemplo el cemento o, la fibra, o, o también en fibra de vidrio hará esta obra, Arroaz. Arroaz está hecha con... Eh, triángulos de aluminio soldados, o sea, eh, curvados con un martillo, soldados, después lo recubre con fibra, fibra de vidrio y con resina de poliéster. Posteriormente las pinta en una cabina con el mismo sistema que se pintan los coches para conseguir de este momento un, un, un resultado, o sea, un, un, que sea perfecto, que sea brillante, que sea. Con la belleza absoluta que él busca siempre eh, la, aquí vemos a la obra cuando la estaba realizando en, en, en el estudio que tenía en Vigo aquí la vemos ya en la exposición de la Plaza de la Princesa en el año 75 y aquí eh, la vemos en la, en, la, en la exposición de la Casa de las Artes que fue en el 19 no si no me Javier si no me equivoco en el 19 en el 20 en el 20 eh, y pintada de, de rojo porque eh, Silverio dice que él sigue manteniendo siempre un diálogo con sus esculturas hasta que decide que está perfecta. Y entonces en este momento la obra está perfecta como a él le gusta. Eh, si algo no le gusta a, a Silverio Rivas es la monotonía. En ese proceso de investigación constante con la materia, él necesita cambiar de materiales y cambiar de técnicas. Y en un momento decide apartar temporalmente los ensamblados para abordar la, eh, la escultura articulada. La escultura eh, articulada le, le permitía, por un, momento, por un, por un lado, eh, reproducir esos movimientos de la naturaleza, pero por otro lado también el misterio, que es algo que él siempre busca en su obra, que, que, el, que el espectador sienta, se sienta atraído por un misterio que tiene que descubrir. Y aquí puede descubrir el interior de la materia, el interior que hay dentro de la escultura. Y al mismo modo puede manipularla y la articulación le permite que, que esa obra tenga distintas formas según el, el modo en el que esté abierta. La primera obra articulada que hace Silverio la hace en madera, un material por el que él siente una especial predilección y del que quiere sacar eh, el mejor resultado posible. Por eso el, en el acabado decide aplicar unos productos químicos que potencien la beta y así la belleza de la obra sea mucho mayor. Eh, Silvello no fue el único artista que hizo eh, esculturas articuladas, pero sí fue el primer artista que se atrevió a hacer obras articuladas con la cerámica. Es pues un elemento al que él, se, que él conoce en 1976, en una de las experiencias de verano que tenían lugar en el... En el, en el laboratorio de, de formas de sargadelos y cuando se enfrenta a la, a la arcilla, dice, eh, bueno, eh, como siempre él ve qué posibilidades ofrece ese material, cómo tratarlo, qué lenguaje es el adecuado, cuando lo corta con un alambre, dice que lo que tiene que hacer es mostrar el interior de ese material y para ello tiene que hacer una obra articulada. Unas obras que, como en su día dijo Isaac Díaz Parto, tienen unas dificultades enormes. Entre ellas, el, la obra tiene que cerrar perfectamente y eh, para eso tiene que dominar que durante la cocción que alcanza unos 1500 grados no haya ninguna deformación. Tiene también que determinar previamente el color que quiere, porque tiene que elegir los óxidos con antelación. Cuando Isaac ve estas obras, de las que bueno, escribió un, un artículo muy interesante, elogiándolas especialmente, decide que en Sargadelos le concedan una beca para que esté allí ocho meses investigando y realizando estas esculturas en las que busca mostrar el interior que tiene, que tiene la materia. Empezando de este modo eh, lo que eh, Antonio Gamoeda llamó un viaje por el interior de la materia. Fue precisamente una obra, bueno, eh, él volverá a, a Sargadelos posteriormente a realizar algunas obras como, como este mural, Ospinos, un mural que realiza para, para un colegio de, de cangas, es un espacio... Público, él siempre quiso hacer esculturas públicas, pero no será como veremos hasta que trabaje en la cantera, cuando empiece en realidad su actividad monumental, sus monumentos públicos realmente importantes. Y en 1979 escoge esta obra que se titula Totem, un nombre que nos hace pensar en las, en las civilizaciones y en las culturas primitivas, porque bueno, digamos que se establece una alusión conceptual ¿no? a, al, a la, para hablar de, de la magia y del misterio que para, estos, las, que para estas culturas tenían este tipo de, de monumentos. Y eh, las pone, como vemos aquí, es en la exposición eh, que tenía lugar eh, al aire libre en Normandía, en la que también participaba Paco Barón. Es precisamente el, el marchante que tenía eh, Paco Barón, el que... Henry, eh, no, Henry no, Herbert Thiers, el eh, que se interesa especialmente por la obra articulada de Silverio y decide incluirlo en su galería, una galería en la que formaban parte artistas como Karel Apple o, o Lissenstein. Eh, eh, se establece entonces en, en, en París, primero en Montmartre donde tiene un, un, un taller muy pequeño, pero la gran demanda de, de obra que, que, que, que su marchante le pedía hace que tenga que buscar un taller eh, mucho más grande y entonces se va a las afueras de París y eh, monta allí, este, este es el, el, el estudio que tenía el taller a las afueras de París eh, muy cerca de donde estaba el pintor Leopoldo Novoa con el que eh, bueno, eh, eh, tiene una relación eh, muy estrecha eh, no solo trabaja Silverio sino que se empapa de todo el mo movimiento cultural eh, ya no solo de las exposiciones del Pompidou sino que eh, se interesa mucho por, por un movimiento artístico que en, que en aquellos años tenía interés en... Eh, eh, había surgido ¿no? en, en Francia que es el nuevo realismo eh, uno de sus, de sus representantes César eh, Baldacchini, será uno de los escultores que, mm, por los que muestre especial preferencia eh, Silverio, de hecho es uno de los con los que él quería trabajar la primera vez que, que fue a París y estos, este nuevo realismo era un movimiento que se basaba en la estética del desperdicio ¿no? en, en eh, darle eh, una segunda vida a, a objetos cotidianos a objetos que nos encontramos y mm, eh, como veremos eh, eh, Silverio eh, hará también eh, eh, obras de arte con, con, estos, con estos objetos que irá recogiendo e irá acumulando en, en su taller. Eh, en su implicación en, en, en cuestiones, en bueno, en, en, muy cerco, o sea, en la misma zona en la que él tenía eh, el taller eh, le encargan eh, esta escultura, Carvalho, junto a Pía. Y entonces él la bueno es una, eh, la hace, es un, es una, son unas vigas de roble ensambradas, pero está pensada para el lugar en el que en el que está hecha, está muy cerca de una piscina y entonces él hace las obras pensando en los niños eh, que iban eh, a esa eh, piscina. Eh, como digo, siempre tuvo una implicación sociocultural muy importante y por aquellos años a su taller acudían niños autistas con los que realizaba una, eh, terapias eh, a, través, a través del arte. Toda la obra que él eh, realiza en estos años son esculturas articuladas, esculturas eh, articuladas que pueden ser en bronce o en madera. Las que son en bronce, cuando están cerradas, son unos monolitos que tienen unas formas geométricas propias de, de la abstracción constructivista. Sin embargo, cuando se abren, se desarrollan, se expanden en el espacio y eh, por ello eh, André Brizó las definió en su momento como desarrollos llenos de perfección precedidos de silencios exactos. Aquí tenemos otro ejemplo de otra obra articulada y vemos eso, esa forma que tiene eh, m, m, m, geométrica al estar cerrada y sin embargo cómo reproduce una forma totalmente orgánica cuando la escultura está abierta. En el caso de las obras de madera, son siempre, eh, las articuladas están siempre realizadas con maderas nobles, como puede ser pues el, el palisandro, el ébano, la madera... Cada, eh, cada material, como dije, tiene su forma de ser tratado, tiene una técnica diferente y lo que le ofrece la madera es que le permite que, que, no, que esta obra no, no tenga desperdicio. Por eso, cuando la obra se cierra, mantiene la forma natural del tronco. ¿no? Eh, además, eh, bueno, eh, es el, el que no haya desperdicio, el poder cuidar el material es algo que, que, que alaba mucho de Silverio y que él busca. Entre los muchos bronces que, que realizó este año digo este año no, en esta época, en París hubo uno que cuando los puso en vivo en 1982 destacó de manera especial y es la obra que estamos viendo, o sea, que es la obra que acoge al espectador cuando entra en la sala de, de, de, de la exposición que tenemos eh, aquí, en este caso no se trata de una obra articulada pero sí de una obra que resume muy bien todas las características que Silverio busca ese perfecto pulido acabado, en ese volumen en, que, en el que se refleja la luz y en, en ese pulido perfecto están por un lado brancusi del que llega a decir en una ocasión silverio que brancusi tiene la culpa de esa obsesión de él por, por la perfección de la obra pero está también la influencia del arte egipcio está también eh, la influencia de .de César eh, Baldacini, ¿no?, que buscaba en, en. sus volúmenes de poliometano, buscaba unos acabados impecables. Está también una referencia al arte egipcio, no solo en el nombre de. de, de, de, de la obra, sino también en ese silencio que transmite, ese silencio que siempre le gusta que tengan sus obras, pero sobre todo lo que le gusta es que tengan un misterio para que el espectador se sienta un, un interés especial por acercarse, por verlas, por conocerlas y por, y por entenderlas. Yo decía que la monotonía es algo que él detesta y entonces en algunos momentos abandona un poco las obras articuladas y hace unas obras en mármol de Carrara. Escoge el, expresamente el mármol, no es una opción casual y lo hace con, porque eh, al igual que los egipcios el mármol es un receptor de luz y de este, eh, de este, y de este, de este modo puede conseguir que la luz sea tratada como un, eh, eh, como un material escultórico más. Las obras eh, de estos años en este material en unos casos eh, responden a las obras eh, a criterios organicistas y en otros a formas eh, geométricas como este branco en la escaleira en la que tiene una, forma, una rotundidad volum, volumétrica la parte inferior y hace unas hendiduras en la parte eh, superior donde crea una forma que, que, que se expande en el espacio y se ve muy bien aquí una preocupación constante de Silverio que es la relación que hay entre la forma y, y su relación en el espacio, cómo ocupa el espacio. Durante todos estos años que estuvo en, en esta etapa parisina, desde 1979 hasta 1986, como he dicho, se centran fundamentalmente en las esculturas articuladas. Pero llega un momento en el que decide que tiene que cambiar, y eh, abandona la articulación y decide dedicarse a la piedra, porque eh, quiere desarrollar nuevos conceptos, nuevas ideas, porque, como decía eh, Jean de Buffet, la esencia del arte es la innovación. Tiene claro que quiere dedicarse a la piedra, pero busca diversas opciones y decide establecerse en Porriño, en la cantera de Brodigal. Eh, eliza el granito, entre otros motivos, por ser una piedra dura y como eran las piedras que utilizaban los egipcios. Es además una piedra con la que se puede establecer un vínculo con, con, con Galicia, porque es la que tiene mayor presencia en nuestra orografía. Eh, es ahora cuando aquellos grandes bloques que, que él veía en su niñez y en su juventud vienen ahora a su memoria y aquellas formas le sugieren modos de de trabajar. Y es también ahora cuando él puede hacer lo que siempre quiso, que son obras de gran escala, obras monumentales, como la que aquí vemos cómo está realizando la Porta, la Porta do Atlántico, una obra de 450 toneladas, pensada expresamente para estar situada en, en, en el lugar, en Vigo, en, en la Plaza de América. Y bueno, que como eh, Miguel Ancho nos explicó en su intervención, es una obra que de la que el, el, el, los ciudadanos vigueses, principalmente los seguidores del Celta, ¿no? la hicieron suya. Crea, es una obra emblemática en, en la ciudad. Él por fin consigue lo que siempre quiso. Que, los, que su obra esté pensada para espacios públicos, espacios abiertos, espacios en los que eh, el que puedan ser habitados por por los por el espectador, que los, los pueda contemplar pero que también pueda pasear por ellos. Ese vínculo con Galicia que le permite el granito porque es también porque el granito es la piedra que tiene mayor presencia en nuestra escultura, en nuestra arquitectura, en nuestro... En nuestro, eh, en nuestro arte eh, megalítico y en nuestro arte popular. Y esas son también referencias que quiere hacer él en sus esculturas. Por ejemplo, en esta capela Solis, eh, eh, realizada para el paseo marítimo eh, de Marín, se inspiran los cruceros cubiertos para crear un espacio que sea habitable, pero que al mismo, que al mismo tiempo tenga un carácter prote protector. Y en el caso del Dolmen, nuevo milenio, eh, hace una alusión a las construcciones prehistóricas. La piedra no era un material nuevo para Silverio. Vemos como sus, sus primeros ejercicios en la escuela estaban realizados en piedra. En los años 70 realiza algún monumento en piedra, pero no había conseguido hasta ahora el lenguaje adecuado para la piedra. Y ese lenguaje lo aprende en la, directamente en la cantera. Pero en ese lenguaje también eh, no solo eh, tiene, tiene también mm, bastante influencia su, su, mm, en la importancia que él le da a su pasión por el arte egipcio. ¿no? Entonces dirige hacia ahí su mirada en cuestiones como la monumentalidad o como el tratamiento de la luz cuando se filtra en las construcciones funerarias egipcias, eh, eh, esa conexión con el exterior es a través de, de una luz que se eh, filtrada por, un, por unas fisuras, ¿no? y eso lo reproduce él en, en algunas de sus obras, como por ejemplo en la bóveda de esta eh, capela Solis. Eh, en, en, como decía, encuentra en la cantera el nuevo eh, el, el lenguaje con el que tratar y con el que trabajar la mate, el granito. En algunos casos, como en este espacio para Apóstolo, eh, contrapone el, la, el, los, esos perfectos pulidos con otras zonas en las que se ve el, el, el, el, el rastro que dejó la, la máquina cuando, al extraer el bloque eh, de la cantera. Además, en las, en las piedras que son, digamos, de menor tamaño, eh, utiliza muchas veces la técnica del ensamblaje. ¿no? Son como eh, eh, él compone dos o tres elementos que los hace dialogar siempre en torno a un corte, eh, a, a veces a eh, un corte en, eh, entre ellos. ¿no? Juega con los diferentes pulidos, eh, como, como acabo de decir, pero no solo trabaja el granito, sino que trabaja también otras piedras, como por ejemplo el, el mármol de Moeche. En este caso, lo que lo que le ofrecen estas, este mármol es eh, los distintos colores que tiene este material cuando está pulido y cuando está sin pulir. ¿no? El verde sin pulir y el negro cuando está pulido. O También trabaja pues, el, el granito rojo eh, de Zamora, en este eh, almiar, donde... bueno. Eh, recurre al, a, a la misma técnica de enfrentar dos elementos ¿no? en torno a un, a un corte central eh, su obra irá cada vez abandonando más estas Formas curvas que vemos que también se repiten en, en esta obra arbutante que realizó para exponer en el, pabellón, en, el, en el pabellón de Galicia en la exposición de Sevilla de 1992 y que actualmente se encuentra en Santiago de Compostela, pero como digo, cada vez va buscando más, eh, va deshaciéndose de las líneas curvas y va dando paso a las aristas en una obra más racional, más geométrica. Con un concepto de obra construida y arquitectónica que era el que podíamos ver en Espacio para o Apóstolo. En 1992 eh, él decide buscar un lugar en el que hacer, en el que montar su taller. Es un lugar buscado deliberadamente y al final se decide por un Solar que encuentra en, en Regueiro, en la zona de paramos en Tui, un espacio pensado y escogido especialmente para hacer un ambiente de, para que sea un ambiente de tranquilidad y concentración en que él pueda eh, trabajar en el silencio y la soledad que él necesita para para su trabajo. Eh, cuando él compra ese, el, eh, este, eh, lo que hoy es su taller estaba así, como lo vemos. Y él personalmente se encarga de la rehabilitación y se encarga de convertirlo en ese espacio de tranquilidad y concentración que es como lo podemos ver ahora. Cuando Él concibe este, este, esta, este taller, esta casa-taller, como, como lo había hecho Brancusi, para que sea una obra de arte total. Todo ello es una obra de arte. Desde el, ese jardín que es un museo de escultura al aire libre, a esos espacios en los que todo está perfectamente ordenado, en los que dedica cada uno de los, de los edificios, digamos, y es, está dedicado en concreto, en concreto al uso de un material, porque mm, él, su forma de trabajar es una forma siempre muy ordenada. Necesita que todo esté en su sitio para, para poder eh, trabajar. Yo decía que, que piensa en, en Brancusi, ¿no? en aquel taller donde todo que está, donde todo era equidad, donde todo era armonía y donde todo en sí formaba una obra de arte, pero también piensa en, en Henry Moore cuando Henry Moore bus, busca eh, pues un jardín en el que colocar sus esculturas. Y que éstas puedan eh, convivir con, con la naturaleza, como sucede con, con, la, eh, con el jardín de, de, de Silverio, ¿no? donde la naturaleza convive con las esculturas. Todo está forma, todo está pensado para que sea un espacio lleno eh, de armonía. Todo, todo está donde tiene que estar. Pero es que además no solo eso, sino que el misterio que a él le gusta siempre, que, que atraiga al espectador, ese misterio está ahí. Yo tuve la suerte de poder visitarlo muchas ocasiones cuando estaba preparando esta exposición y cada vez que, que, que yo veía que yo iba a aquel espacio, encontraba algo nuevo. Detrás de una esquina cada vez descubría una escultura, un... porque Silverio no te dice directamente que allí están las cosas, sí que te lleva, sí que intenta que tú descubras, Te ¿no? descubras lo que él quiere que, que veas. Es maravilloso realmente poder ir allí y, y poder contemplar toda esa belleza. Eh, el silencio que, que, podemos en, que, que se vive allí y que hay allí, solo, solo lo, inter, lo rompe el sonido del agua, el sonido del agua procedente del arroyo que, que, que está alrededor de esa finca y que eh, él convertirá en el, protagonismo, en el protagonista de una serie de obras que en su día expuso bajo el título Refresión a Agua. De nuevo, es un elemento basado en la naturaleza. Una de esas obras es Estapía. Que él, en la que vemos eh, bueno ese contraste ¿no? entre el pulido perfecto y, y el y, y la huella que del, de extracción del material. Un espacio en el que crea un, un hueco pensado para ser eh, un contenedor de agua. En su momento, eh, Silverio le dio el nombre de Espello de Narciso, porque realmente lo que él quería era... Eh, mostrar esa referencia al mito de Narciso cuando te acercas a la escultura pero también esta escultura busca eh, despertar la curiosidad del, espect del, del espectador porque cuando uno la ve desde lejos y la podremos ver porque está en la exposición bueno, ahora ustedes ya saben que es agua pero si no sabes que es agua, no sabes si es agua no sabes si es un espejo o pues no sabes si es un, un gel o sea, es, él busca ese misterio para que te acercas y descubras lo que, lo que estás viendo ¿no? como decía, son varias eh, de las obras que él dedica a, al agua, al reflejo del agua simula el fluir del agua con esas formas eh, con, con esos contornos curvos eh, aquí en esta, es, de nuevo estamos ante una obra que, que es formada por tres elementos ensamblados en los que crea un espacio desocupa un espacio en la zona central de la escultura para que ese carácter monumental y pesado adquiera un carácter de ligereza, lo mismo que sucede en, este, en esta obra que vemos en, en ese jardín en ese museo jardín maravilloso ¿no? que tiene Paramos y en este caso además ese sentido de, de profundidad Está muy resaltado eh, al haber utilizado el color azul, no que da una, una sensación mayor, resalta al interior, un mayor sentido de, de profundidad, utilizando un sistema que había sido iniciado en los años 40 por Bárbara Herwood. Eh, cada vez su escultura tiende más eh, a la simplificación, al esquematismo, a la búsqueda de la forma pura, porque en la pureza y en la, y en la, y en la perfección es lo que, a, a lo que él quiere llegar. Por eso yo al principio decía que esto podíamos titularlo como un camino en búsqueda de la forma pura, ¿no? Y esa perfección y ese equilibrio se puede ver muy bien en esta cuarta parte de la esfera, ¿no? Formada por un volumen sem, semiesférico que es cortado en, en dos bloques. Pero, eh, como decía, él investiga y, y huye siempre de la monotonía, con lo cual en estos años alterna eh, la utilización del granito con otros materiales, con diversos metales, como el plomo, en este caso vuelve a ser otra vez un ensamblaje de, de dos piezas, o el bronce, que en estas obras que ahora no son aquellos bronces articulados, sino que ahora no utiliza el mismo material, pero para hacer unas obras que tienden a la verticalidad, unas obras que están formadas por dos piezas ensambradas entre las que hay una fisura por la que se filtra la luz, tratando este elemento como un elemento escultórico. Y a finales de los años 90, del siglo XX, decide hacer un parón con, con el granito y vuelve a la madera, pero lo hará de una forma diferente. Son ahora unos grandes... ahora no, son maderas nobles las... las Todas sus maderas articuladas estaban realizadas en materiales nobles, pero ahora utiliza materiales como el pino, por ejemplo. Eh, son grandes eh, bloques geométricos en los que, en algunas veces, deja el, el color natural, como, como la que tenemos ahí, pensando en Yoto, o eh, otras veces decide policromar estas grandes estructuras geométricas y este color potencia con el color potencia esas formas geométricas. A la vez abre unas fisuras, como sucede. En esta eh, guía para los cabaleiros, o otras veces el hueco llega a ser tan grande que ese vacío se convierte a su vez en, en un volumen. En otras ocasiones estos huecos están eh, cegados e impregnados de color, no haciendo un espacio ilusorio de luz con el tiempo volver a retomar el granito, volver a los, volúmenes, a los grandes volúmenes y como siempre en su obra existen esto, estos dos, estas dos formas de trabajar, ¿no? eh, eh, la orgánica como esta donde son esos volúmenes interiores simulan la erosión de la naturaleza o las formas puras y geométricas de líneas rectas ¿no? de esta triología donde eh, juega con el color de, de, de tres granitos de diferentes colores. Como eh, decía eh, al principio eh, cuando bueno cuando él está en parís tiene co eh, contacto con el movimiento de nuevo realismo con ese movimiento consistente de dar una segunda vida a los materiales silverio recogerá como vemos estos son materiales que él tiene eh, en, en su banco de trabajo bombillas latas alambres objetos encontrados al azar no siguiendo aquella aquel objeto de los surrealistas y con ellos con estos objetos, elementos cotidianos, él creará y los transformará en obras de arte. En algunas ocasiones en, serán... Eh... Eh, botes de refresco que recoge de los aparcamientos botes que han sido aplastados por las ruedas de los coches a los que han sido oxidados por el paso del tiempo, por el agua creando eh, y se producen pues unos colores y unos matices que él simplemente lo que hace es limpiarlos, enmarcarlos y convertirlos en una obra de arte dándole una segunda vida en otras ocasiones como aquí eh, son lo que él llama las mutaciones inducidas, los suelda eh, o, los, o, o, por ejemplo, con las latas lo que hace es recortarlas con unas tijeras y crear así unos dibujos en el espacio. ¿no? Mm, eh, ya, ya para finalizar, también recuperará elementos de la naturaleza para convertirlos en obras de arte. En este caso, por ejemplo, lo que hizo fue... Eh, mm, coger una gran eh, una obra de, de acacia, un gran tronco de acacia australiana, cortarlo y formar con él dos esculturas en las que eh, respeta las formas, esas formas caprichosas con las que la naturaleza utilizó ¿no? y modeló ese árbol. En otras ocasiones lo que hace es recuperar, ramas de la poda, la eh, la, a las que aplica un color y con las que hace una instalación, la que quiere recrear como si estuviésemos en un paseo eh, en un bosque. ¿no? pues eh, Como he dicho a lo largo de mi intervención en su obra, hay siempre una contraposición entre lo geométrico y lo orgánico, entre lo lleno y lo vacío. Y, entre lo exiguo de estas mutaciones inducidas en, y la monu monumentalidad de, de, de la acacia australiana que veíamos, o de esta, su última obra en madera, formada por 15 grandes placas de madera. Una, una obra que es su última obra pero que nos habla también de sus inicios, de sus inicios en la madera, que es también la obra que se puede ver cuando nos acercamos al museo y que nos anuncia su exposición y que es también la obra con la que ya finalizo mi intervención. Muchas gracias.